...aquí creo que competimos con ilusión... Eh, ...la ilusión en, en todas las personas... ...que pertenecemos al Club Deportivo Cantolagua... ...hace que, que a nivel deportivo se consigan éxitos... Que, ...que a priori son difíciles... ...pero que con trabajo y e ilusión... ...pues se pueden conseguir". Y bueno, ¿qué hacemos bien?... ...pues bueno, yo creo que intentamos aglutinar... ...a, a toda la juventud de la... ...tanto de Sangüesa como incluso de la comarca... ...intentamos inculcarle los, los valores del deporte ¿no?... Eh, compromiso compañerismo un valor muy importante es la, el esfuerzo y la ilusión con la que se hacen las cosas en un pueblo que no es fácil pero que el quedarse aquí pues es luchar por algo nuestro por algo que queremos nosotros y que creo que hay bastante variedad de deportes para poder hacerlo cuando entras a ...a jugar en un club como el Cantolagua... ...que es de tu pueblo, ¿no? que es de San Huesa, ...pues siempre hay un sentimiento de pertenencia... ...en el que intentas defender la camiseta de, de tu pueblo... ...y eso hace que, que aguantes tantos años... ...primero como jugador y luego como entrenador. El deporte siempre es un, es un valor añadido en, en la sociedad... ...con lo cual pues la gente está contenta, puede hacerlo... ...y luego lo que tenía aquí un abanico importante... ...de, de deportes que puede practicar...